Muy buenas a todos, hoy les voy a enseñar una nueva función que se llama eh, Detector de Presencia En la aplicación Google Home Lo que va a hacer esta función es lo siguiente Cuando lleguemos a nuestro hogar Nosotros asignaremos que una luz encienda o apague Entonces, esta nueva función está saliendo para los dispositivos iOS Pero ya para Android esta función está eh, actualizada ya esta función aparece también entonces como pueden ver como pueden ver la función que dice 0 home away routine entonces le van a dar aquí entonces eh, van a darle a cero y automáticamente le va a salir los dispositivos que nosotros tenemos entonces, dice rutina await, eh, eso es cuando nosotros nos vayamos, eh, aplicaremos una función predeterminada a, a un dispositivo X, entonces esta función, eso es lo que trae, esto es lo que hace esta función, tanto las lámparas como los enchufes inteligentes también, funcionan con esta función imaginemos que yo llegué a mi hogar y quiero que una luz encienda esta lo va a hacer de una vez o cuando me vaya quiero que esa luz apague también lo va a hacer de una vez para apagar aquí en el y seleccionan una de las luces o enchufes y lo hacen así esa es la función que tiene esto es cuanto a este vídeo en otro próximo vídeo le enseñaré cómo configurarla para que configuren una de sus luces para que funcione de esta manera en caso de que no entren no puedan entrar aquí que cuando le den a cero le dan a donde va a decir salir eh, de la configuración le dan donde dice no gracias entonces cuando le den no gracias esto le va a permitir entrar a las configuraciones eso es en caso que no entre de una vez como entró el mío le dan a no gracias y va a pasar de una vez a sus aparatos inteligentes que ustedes tienen programado hasta la próxima